Hey, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos de las apps a tu canal tutorial. El canal que te trae las mejores aplicaciones, las aplicaciones que están en tendencia. Por eso te traigo WhatsApp Plus 17.60 con algunos nuevos cambios. No se te olvide guardar sus respectivas copias de seguridad para que no pierdas tus datos aquí abajito en la descripción del video les dejo el enlace para que obtengan de inmediato esta actualización mis amigos mis duros ya sabes que es de suma importancia que te suscribas al canal porque nos motiva a entregarte la mejor información en aplicaciones ok empecemos Ok, mis amigos, ya sabes que el link de descarga te lo dejo en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Mis amigos, si ven, estoy dentro de mi WhatsApp un tema genial el cual te voy a enseñar en un momento cómo aplicarlo mis amigos vamos a irnos a lo que es aquí a los ajustes y vamos a ver en privada y seguridad que está corriendo perfectamente estas funciones están funcionando perfectamente mis amigos aquí se la vuelta vista todas las funciones que están aquí están funcionando de maravilla mis amigos vamos a irnos a lo que es aquí en esta parte de aquí donde dice color de teléfono que vamos a poder cambiar lo que es el tema de nuestro de nuestra llamada cuando nos llaman va a salir un tema como este que está aquí como que tengo yo aplicado es este actualmente lo tengo aplicado mis amigos que van a poder aplicar el que quieren el más les guste el que más le llame la atención vamos a aplicar uno vamos a enseñar cómo aplicarlo vamos a aplicar este y vamos a compartir a cinco amigos cinco contactos o cinco grupos mis amigos aquí va a ser rápidamente vamos a aquí a enviárselo a cinco amigos de una manera rápida hasta que completemos los 5 y automáticamente va a empezar a descargar mis amigos sabes que aquí abajito está en un botoncito rojo dice suscribirme suscribirte al canal para que nos motives a abrirte la mejor información en tecnología mis amigos vamos aquí dar en establecer por defecto y actualmente está aplicado cuando te llamen una videollamada o una llamada normal va a salir de este, este tema que se encuentra aquí que está muy pero muy genial vamos a irnos a lo que es los temas que trae este WhatsApp 17.60. Vamos a irnos aquí a ya en este botón de más y a la tienda de temas. Estamos aquí en local, son los, los temas que son de aplicar automático, que son más rápidos ya que no tienes que compartir a ningún amigo, ningún grupo aquí en línea son los que están en movimiento los locales son es, es, sin, sin movimiento en línea son con movimiento los que se encuentran aquí mis amigos, puedes elegir el que quiera vamos a elegir cualquiera de estos que se encuentra aquí vamos a elegir por ejemplo, puede ser, puede ser vamos a elegir este y aquí automáticamente van a compartir a cinco amigos rápidamente, 1, 2, 4 y 5 Y compartimos automáticamente Aparece el botón de descarga Descargamos automáticamente se va a aplicar Ya sabes que aquí vas a está el botón de suscribirte, de suscribirte Suscríbete al canal mis amigos Suscríbete para que podamos entregarte Justas actualizaciones de WhatsApp y otras aplicaciones que son increíbles para tu dispositivo. Y vemos estado un tema que está muy, pero muy cool, mis amigos. Estoy contento porque estoy enseñándole estos increíbles temas. Y vamos a, ir, a irnos a un, a un chat. Vemos que está al fondo, igualmente, un tema, mis amigos. Ok, no tengo mucho de qué hablar, mis compañeros. Vamos a irte a la parte de abajo Dale un me gusta, suscríbete, dale a la campanita Para que te guste un tipo de contenido que estás subiendo a tu canal favorito Y damos un, danos un comentario Nos vemos en un próximo video Chao, chao